Pues creo que medio como razón pública y otros afines son, son realmente importantes, son, son un eh, acercamiento diferente, objetivo, eh, con eh, una posibilidad de, de gran acceso por parte del público y me parece que contribuyen a la de, democratización de de nuestra sociedad. Eso a razón pública, un muy feliz cumpleaños y muchos años más de, de labor por todos nosotros.